Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo cero del de tutorial del ramen. En esta serie de tutoriales vamos a hacer un ramen, como el que os voy a mostrar, desde cero. Y van a ser capítulos muy cortitos. Un capítulo vamos a hacer el cuenco, en el siguiente vamos a hacer el caldo, en el siguiente los noodles, así todos los ingredientes hasta terminarlo, ¿vale? Van a ser una serie de vídeos muy cortitos para la gente que le da pereza meterse en un tutorial como el de la Kame House, que son 40 minutazos el primer capítulo y otros 40 el segundo... Y bueno, eso se puede hacer pesado. Entonces la idea es que con esta pequeña serie de vídeos más cortitos podáis hacer un poquito todos los días o cada vez que tengáis un hueco libre vais haciendo una pequeña parte y cuando completemos la serie entera vais a tener el ramen completamente hecho y pues bueno, yo creo que es una experiencia también bastante importante, ¿no? Así que ve instalando Blender si no lo tienes ya, te dejo un par de vídeos por si quieres ir a verlos y nos vemos en el capítulo 1. Yo soy Shay Conner y me despido. Hasta luego.